Advertencia, las imágenes del siguiente video son recomendadas únicamente para mayores de edad. Yo lo que tal amigos, sean todos bienvenidos y hoy les voy a enseñar cómo tener, desbloquear los premios del avatar de los juegos. ¿ok? Y lo primero que necesitamos es meter nuestro perfil al que queremos desbloquear los premios a una USB, lo pasamos y abrimos nuestro programa Horizon. Conectamos nuestra USB y le saldrá nuestro perfil. Y de ahí lo único que tienen que hacer es darle Extract Select. Extract Select y le damos en el escritorio o en cualquier lugar que desee. Le ponemos que sí deseo reemplazarlo porque ya lo tenía afuera. Y este lo minimizamos. Como pueden ver aquí está el perfil. Entonces abrimos nuestro otro programa que se llama Velocity. Velocity lo abrimos cerramos esto si quieren si no lo dejan y bueno aquí le damos en tools profile tools eh, perdón, y le damos game adder así es para agregar juegos de los premios entonces seleccionamos nuestro perfil le damos a abrir y aquí nos van a aparecer aquí dice todos los juegos entonces le damos clic en awards only solo premios entonces aquí van a aparecer los juegos que están disponibles. Y por si, si queremos seleccionar, por decir, si los que tengan más, vamos a seleccionarnos dos o tres: el Blur, el Halo Waypoint y, y el Kinect Adventures. Le damos, lo seleccionamos primero. Ahí está, como pueden ver, se han seleccionado a los tres. Le damos clic derecho a Q y como pueden ver aquí están entonces volvemos a seleccionar los tres y le damos en add games Cuando una vez que se haya cargado totalmente le damos a tools otra vez clic tools, después profile tools y profile editor seleccionamos nuestro perfil pueden ver aquí están aquí están los logros y los premios del avatar pueden ver aquí está el blur, que acabamos de meter, el Halo Waypoint y el Kinect Adventures y el Prototype 2 y el, Cla eh, el Crackdown 2 ya los tenía, entonces para desbloquearlo simplemente, bueno aquí pueden ver los, los premios, le van dando uno por uno para ver, aquí parece que son puras camisas y del Halo Waypoint ya saben que son ropa, armaduras y todo eso entonces, para desbloquearlo, hay que hacer lo siguiente. Seleccionamos nuestro juego. En este caso va a ser el Blur. Y le damos en... Ay, perdón, me estoy equivocando. Es Blur. Le damos aquí en Games. Y le ponemos Unlock All Awards, Desbloquear todos los premios. Le damos que sí. Y como pueden ver, aquí dice Unlock Offline. Desbloqueado Offline. Y así le hacemos sucesivamente con los demás o simplemente le damos aquí pero eso incluye también los logros así que es como quieran si quieren desbloquear absolutamente todo o solo los premios y bueno le damos otra vez un lock all hours le damos que sí y ya están estos totalmente desbloqueados entonces aquí están los logros están cerrados y bueno solo cerramos esto y eso es básicamente todo ya está listo de ahí lo único que tienen que hacer es cerrarla oh, perdón soy tonto nos vamos a al package entonces le damos en file open package seleccionamos nuestro perfil ya me estaba saltando este paso y le damos rehash and resign esto quiere decir que para guardar los cambios y no haya ningún inconveniente al momento de pasarlo a nuestro xbox y una cosa una pregunta que todos se van a hacer me imagino se puede hacer eso on online O sea, en xbox live y la verdad es que de que lo pueden hacer lo pueden hacer pero hay si en este caso para los premios del avatar si sí hay más riesgo de baneo Podremos decir que hay un 80% de baneo y 20% Así que es tu bajo tu propia responsabilidad hacerlo o no Ese es solo para aquellas personas que pues, no tienen el gold Y bueno, para finalizar Eliminamos este el perfil que está adentro Le damos inject Y seleccionamos el perfil y ya está listo totalmente. después se van a la consola lo meten al disco duro e inician sesión y les decía esto se puede hacer pero bajo su propia responsabilidad bajo su propio riesgo y bueno eso ha sido todo mi nombre es ricardo y nos estamos viendo hasta el próximo mod hasta la próxima bye